¿Qué pasa compitruenos? En el vídeo de hoy os vengo a confirmar que soy retrasado, sí, os lo confirmo porque os dejé un vídeo preparado justo antes del Internacional de Londres, torneo al que me fui y participé, un vídeo donde hacía el unboxing de esta caja de Pokémon maravillosa y se me olvidó publicarlo compañeros, en ese vídeo obviamente os hablaba del torneo y tal y pascual pero ya no, ya, ya no tiene ningún sentido. Así que lo que voy a hacer es, por supuesto, dejaros la parte del unboxing de esta caja para que veáis lo que contiene. Y también voy a hacer ahora mismo un unboxing de lo que compré en el Torneo Internacional de Londres, ¿vale? Porque básicamente allí, como había un, un centro Pokémon con peluches y cosas de esas, pues yo dije, coño, pues voy a comprar cosas, obviamente. Y me llevé una caja, bueno, mejor, de Play Pokémon llena de peluches y cosas aquí, hay bolsas de Pikachu, maravillosas, o sea, tengo de todo Y antes de enseñaros todo lo que tengo, que bueno, tampoco es que sea una locura, ¿vale? Pero bueno, tengo cositas eh, Deciros que dejéis un super like, hermanos, por esta feileada Porque de verdad, o sea, yo me sentí... Cuando vi que no se había publicado el vídeo, que lo había puesto para el viernes siguiente... Me sentí idiota, ¿vale? Entonces, voy a enseñaros primero los peluches que he traído, ¿de acuerdo? Que son estos de aquí. Primero tenemos un Farfetch de Galar maravilloso. Espero no hacer mucho ruido, ¿vale? Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Ahí está. Ojito, el Farfetch de Galar que me trae... Bueno, es un Sirfetch. No sé qué estoy diciendo de Farfetch. Es un maldito Sirfetch evolución del Farfetch de Galar. Está un poco pochete un poco bochete, pero bueno, que sepáis que gracias a este Farfetch y a estos peluches, Folagor pudo comprar sus peluches y sus cosas que compró en, en la tienda de Centro Pokémon. Porque sí, estuve con Fola, estuve con Sequiam, estuve con Len, estuve con un montón de gente que todos conocéis, obviamente, y Fola se quedó sin entrar en la tienda de Centro Pokémon. Y le dije, mira, eh, coge una de mis bolsas que acabo de comprar... Y haz como si te hubieras olvidado algo, ¿no? Y él me dijo, sí, sí, voy a, voy a hacer eso y ya verás cómo cuera. Le dejé una de mis bolsas, entró y gracias a eso pudo comprar. Así que, folanos, los que estéis por aquí, me debéis una, compañeros. Y nada, aquí tenemos a Sirfetch, que me gustó muchísimo. O sea, me parece brutal. Lo pondremos por ahí al fondo. Llevé también uno que es increíble. Este peluche, hermanos, es un Voltor de Hisui brutal, o sea, este bicho me parece espectacular, voy a abrirlo también, ahí está Dios, qué guapo tío, está brutal, pero soy yo o está descentrado los... No está... Esto debería estar paralelo, estas líneas a lo que se... no lo sé bueno, me da igual, me da un poco de toque, pero me gusta muchísimo, está guapardo, chicos. Dejadme en los comentarios cuál de los peluches os mola más, ¿vale? Y también compré un peluche del Pokémon principal que yo llevé a ese torneo, al torneo de Londres, que por cierto no me fue muy bien, hice un 5-4. Podía haberlo hecho mejor, pero bueno. Y es el todopoderoso... Garchomp, hermanos, un Pokémon que es espectacular, como muchos sabréis, y que me gustó mucho cómo funcionó. Es verdad que se me podía haber dado mejor las cosas como son, pero me flipó, ¿de acuerdo? Y dije, me lo tengo que llevar de recuerdo porque me he llevado un maldito Garchomp, ¿vale? Así que aquí está. Fijaos qué bien hecho está. O sea, está como un poco modo chibi, modo pequeñito, pero está muy guapo, ¿eh? Muy, pero que muy guapo. Y este me lo puedo llevar a los torneos en plan amuleto, rollo lo típico que la gente va con su peluche, sale en streaming y lo pone ahí. Pues igual, chicos, me parece maravilloso. Y luego os voy a enseñar también, pues simplemente que me, me dieron una gorrita de estas de Eevee. Y Silveon, vale, que está bastante, está bastante guapardado, de acuerdo, con el símbolo del torneo europeo, ¿eh? bastante, bastante guapa. Aunque a mí las gorras me suelen quedar un poco como el orto, pero bueno, es lo que hay. Y tenemos, esto sí que me mola, sinceramente, un pedazo de tapete, chicos, que está, vamos, de competidor del de torneo internacional de Londres, chulísimo. Con las evoluciones de Ibi, está guapardo, sinceramente. Al último que fui, que fue el de Milán... Era con espada y Escudo y no me gustó nada, ¿de acuerdo? O sea, no me gustó absolutamente nada. Y luego un pin que yo no sé si vosotros usáis los pins, pero yo no. Y me parece cutre, así que lo voy a dejar ahí en la estantería a modo de recuerdo también. Y creo que ya no. Bueno, la carta promocional del torneo, por supuesto, una Ultra Ball, que está supongo que algo valdrá por haber participado en el torneo internacional europeo. Y fundas para las cartas para los que jueguen TCG Que yo como no juego, yo colecciono cartas pero no juego Si en algún futuro me interesa jugar, pues bueno, esto que me llevo O a lo mejor lo sorteo junto con la caja para la gente de TCG que le interese vale Si os interesa chicos, dejádmelo en los comentarios Y nada, este es el unboxing de lo de Londres Y ahora sí, os dejo con el unboxing de lo que sería eh, la caja de Pokémon que os tenía grabado para antes Que es que soy un desastre pido perdón. Y ahora sí, vamos con este unboxing de una caja de Pokémon que mmm, diréis, ¿qué hay ahí, hermano? ¿Habrá un juego? Eh, no, spoiler, no, no hay un juego. Vamos a abrirla porque no, obviamente no la he abierto. O sea, si, si, si la hubiera abierto, no sería un unboxing. Es el mejor unboxing que habéis visto en la vida. Vale, ahí está. Rompemos el precinto y esto ya tiene que quedar grabado. Esto es lo malo de los unboxings, que solo tienes una toma. Si la cagas, pues ya... Ya se acabó, ahí está, abrimos la caja, que la verdad es que yo esperaba que fuera un poco mejor Sinceramente, es como es como de cartoncillo, veis que está incluso doblada, ¿vale? Está un poco, un poco maltratada, yo cuando la compré, esto es de AliExpress, ¿vale? Para que no lo sepa, dejaré el anuncio en la, en la descripción y tal, pero ahora veréis lo que es exactamente Cuando la compré pensaba que era mucho más premium, pero bueno, la caja no es lo importante Por suerte, la caja nos da un poquito igual y se abre deslizando, creo, hacia un lado Ahí está Ahí está, aquí tenemos el contenido, hermanos, el contenido que es ni más ni menos, ya lo estáis viendo ahí. ¡Uh! Hermanos, ¿qué es esto? Qué guapo, qué maravilla, chicos. Una bolsita que contiene, supongo que ya lo habréis adivinado algunos, al menos los de la Old School sí que lo habréis adivinado, chicos. Esto es una maravilla, estos son los tazos de la primera generación de Pokémon, chicos Una cosa que yo quería tener Porque yo tenía estos tazos en su día Los coleccioné, los tuve Y los vendí o los regalé, no lo sé Y eso me da mucha, pero que mucha Rabia, yo suelo coleccionar Un montón de cosas de Pokémon, de hecho Tengo todos los juegos absolutamente Tengo cartas, tengo tengo Un montón de cosas, ¿vale? De Pokémon Que me gusta coleccionar, ya sabéis que obviamente este canal es de un fan de Pokémon, como bien sabéis. Así que, chicos, lo voy a abrir y os los voy a enseñar porque esto es una absoluta maravilla. Voy a sacar unos pocos y los vamos a ver. Son una réplica perfecta. O sea, no sé si se podrían distinguir de los originales, ¿de acuerdo? Vamos con el primero que sería... Bueno, espérate que el unboxing va a salir mal. Rápidas, hermanos. Se ve bien, se ve como el ojete. ¿Pero esto qué es, chavales? ¿Cómo es posible? Ah, mira, y ponita detrás. ¿Os acordáis que por la parte de atrás venía el tipo... Bueno, es que, qué desastre que se vea tan mal. Esto no enfoca... Ahí estamos. Ahí lo tenéis, chicos. Los tazos. Os daré la vuelta lo que sería a, a la imagen, ¿vale? Para que la veáis bien. Porque la verdad es que esto mmm, es un poquito, un poquito triste. Y aquí tenéis el primero, que sería rápidas. Qué bonito es, tío. Me gustaría encontrar a los legendarios. Pero claro, puede estar aquí una hora. Son un montón de tazos. Concretamente, 151. Oh, pero aquí tenemos... ¡Ojo! ¿A quién acabo de sacar? Increíble. El legendario primero que sale es nuestro amigo Zapdos. Tipo eléctrico volador. Una absoluta maravilla. Por detrás te pone el type Y. Bueno, aquí tienen que estar todos los legendarios, ¿no? Porque el siguiente que sale justo es nuestro amigo... A ver, que no sé ni dónde está la cámara. Arctic One. Ahí está. ¡Qué bonito! Por favor. ¡Qué pasada! Después tenemos a Snorlax. ¡Mierda! Snorlax! Con este diseño de la primera generación... Chicos, no sé si os pasaba a vosotros esto, pero a mí este diseño de la primera generación me recordaba... Oye, ¿puedes enfocar? Ahí está. Este diseño de la primera generación me resultaba un poco raro porque sus dientes me parecían ojos. ¿No os pasaba eso? Y parecía que la tipa era una nariz. No sé, una cosa muy extraña. A lo mejor soy solo yo, pero es que a mí me pasaba eso, hermanos. Aerodáctil... Ah, que estoy yendo para atrás, claro. Entonces... entonces si estoy yendo para atrás quiere decir que aquí viene Moltres, eso es. Estamos ya en la fase final. Ahí está Moltres, qué bonito el diseño, qué bonito este tazo chicos, brutal, pero brutal. Y ahora sí, después de Zapdos Moltres y Articuno, entiendo que viene... Ah, Bulbasur. Perfecto. Chicos, después de eso vienen los Starters Esto es una absoluta barbaridad Charmander, Squirtle y su familia Y Bulbasaur, vale, no sé dónde está Mewtwo, ni Mew Voy a buscarlos Hermanos, por un momento me ha asustado y pensaba que no estaban Lo primero que os voy a enseñar antes de Mewtwo y Mew Os voy a enseñar el increíble diseño de Dragonite, chicos Mirad qué cosa más maravillosa este Parece España, ¿no? Parece el meme de... De Nite España. Es una barbaridad. Lo predijeron los Simpson. Qué locura. Y después de Dragonite, ahora sí, nuestro pedazo de Mewtwo. Que está guapardo con este tazo que parecía que era hipnótico, chicos. Rollo psíquico. Qué guapo está. Qué bonito es, eh. Es malditamente precioso. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera... También tenemos al poderoso Mew, chicos. Este no se va a querer enfocar, ¿no? Me va a dejar mal y no se va a enfocar. Perfecto. Ahí está. Ese poderoso Mew. ¡Qué bonito es, tío! ¡Qué bonito! ¡Dios! Espero que os molen estos tazos, chicos. Si los queréis comprar, ya sabéis, Aliexpress, os dejaré el link abajo en la descripción. Me parece una compra, o sea, sinceramente, para los fans de Pokémon, para los que vivimos esto y los tuvimos, me parece maravilloso. Es que me voy a entretener luego un rato larguísimo viéndolos todos. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. Por favor, apoyadme en este vídeo y apoyadme en el torneo, seguidlo de cerca porque yo estaré por ahí en el streaming puede que me veáis por ahí de fondo así que ya sabéis y sin más, nos vemos chicos en el próximo vídeo chao, chao